Laura Alonso Alemani, Enrique Chaparro. Laura Alonso Alemani, Enrique Chaparro. Y vamos a hacer un poco de historia, potencialidades, usos. Y ellos les van a contar quiénes son y van a animar la velada. Animar la velada. Bueno. Buenas tardes, entonces. Este... Yo soy Enrique Chaparro, o ese es mi nombre, este, no necesariamente soy, yo como este, el señor le dijo a Moisés en la cima de Sinaí, soy lo que soy. Pero respecto a identificarme con los demás, como nombre porto Enrique Chaparro. Mi este, campo académico, si se quiere, es la matemática, no he vivido este, desafortunadamente de la matemática, cosa que pocos logran, así que en realidad desde hace muchos años me dedico al campo de los sistemas de información, en particular al, al, al este campo de la seguridad de los sistemas de información. Eh, mi propósito hoy es hacer un brevísimo repaso conceptual de algunas cuestiones que tienen que ver con este... Gato de Schrödinger en un cuarto oscuro que llamamos inteligencia artificial. La idea eh, vaga de que haya máquinas que puedan hacer lo que los humanos hacen, en realidad es una proyección relativamente vieja, digamos, no nace con... Eh, la era de la computación es bastante previa. En definitiva, la criatura del Dr. Frankenstein que eh, escribe Mary Shelley tiene inteligencia artificial porque la criatura del Dr. Frankenstein es artificial. O este, los robots de eh, de Carl Chapek. De hecho, Chapek a la obra de teatro Ruhr le debemos el término robot, que también tienen inteligencia, y esto sucede en la década del 20, antes de que empezáramos a formular las piedras fundamentales del aparato actual de la ciencia de la computación. Eh, la idea de que una máquina pueda hacer mímica, simular proceder como, vaya uno a saber qué como los humanos, está imbricada en, en esos propios ladrillos fundacionales de la computación. De hecho, este, ya se ha comentado aquí acerca de las preocupaciones de Turing y de Alonso Church respecto de reconocer la capacidad de un humano de poder identificar una máquina ¿No? este es la famosa prueba de turing este, la, la tesis de church y turing que formula por ejemplo que no hay programa alguno que pueda determinar si otro programa va a terminar ¿No? un eh, intríngulis lógico que ha hecho que nos partamos la cabeza durante casi 80 años eh, la idea de inteligencia artificial tiene una definición más o menos generalmente aceptada en los tiempos modernos, así que vamos a tratar de, de, de sintetizarla de alguna forma, y la, es la existencia de agentes inteligentes o agentes computacionales inteligentes. Digamos, este, ¿Y qué es un agente inteligente? Esto me, me recuerda a una vieja historia de mi facultad, acerca de bueno, qué es temperatura, temperatura es lo que se mide con un termómetro. ¿no? Este, digamos, un agente inteligente es cualquier dispositivo ¿no? que este, puede ser uh, capaz de captar lo que sucede en, en su ambiente eh, y uh, actuar en función de la información que recibe del ambiente para este, tomar decisiones que lo conduzcan al cumplimiento exitoso de un objetivo. Esta es más o menos la definición en la que está de acuerdo el campo académico desde no hace mucho tiempo, en realidad, esta definición es más o menos la de, la de Poole y otros de 1988, con variantes, este, se ha aplicado en otros, en otros textos clásicos. Pero en realidad deberíamos hacer en un recuento rápido la historia de las máquinas de pensar en por lo menos tres grandes épocas. Ya este, en la década del 50, muchos se pusieron a pensar... ¿Cómo podemos hacer para que las máquinas piensen? Este fue el primer gran objetivo maravilloso de la inteligencia artificial. Yo vamos a hacer máquinas de pensar. Uno de los problemas que enfrentábamos con hacer máquinas de pensar es que en realidad no sabemos muy a ciencia cierta cómo pensamos y en la década de 50 sabíamos menos aún. Aún así, recordemos que estábamos en la época de la Guerra Fría, el sector académico y el aparato militar académico de los Estados Unidos y del Reino Unido hicieron grandes inversiones durante un periodo que va entre 1956 y los principios de la década del 70, con la idea de podemos construir máquinas de pensar, máquinas que procedan como un humano para resolver problemas. Eso nos dio algunos cuantos elementos fundacionales en el campo teórico. Nos dio la definición de eh, inteligencia artificial general, de la que hablaremos un poquito después, y, y no mucho más. Algunos programas interesantes. El MIT había hecho en la década del 60, poco después de la guerra de los seis días, un programa que se llamaba Abdul. Y Abdul lo que hacía era defender la posición israelí en la guerra de los seis días y a interactuar con Abdul, este, dar argumentos, y este, Abdul buscaba argumentos para este, declarar eh, una posición favorable a Israel en la guerra de los seis este, Hubo otros experimentos interesantes, recuerdo este. Se empezaron a trabajar experimentos interesantes en el área eh, de reconocimiento de lenguajes naturales, de reconocimiento de imagen, los, los, los, los trabajos de Ivan Sutherland, etc. Este, respecto al reconocimiento visual. Pero llegada la década del 70, considerando que el avance había sido particularmente lento, poco a poco esta primera ola de gran inversión y gran desarrollo académico eh, se fue pinchando. El gobierno británico encarga en 1973 un estudio este, a sus mejores académicos de aquellos tiempos, incluyendo a, a Roger Needham, este, uno de los padres fundadores de la computación. Y la conclusión de que a, a la que arriba este, este consejo de sabios en, en Cambridge es, eh, muchachos no le demos bola a esto porque tal vez funcione, pero no tenemos la capacidad de cómputo necesaria y no sabemos si algún día la tendremos para hacer lo que pretendemos hacer. Así que vino una especie de primer invierno de la inteligencia artificial que dura prácticamente toda la década del 70, y hay una segunda ola más modesta. Ya no pretendíamos máquinas que pensaran como los humanos, pretendíamos lo que se dio a llamar sistemas expertos. Es decir, sistemas que capturaran en un área más o menos bien delimitada, la experiencia acumulada y pudieran aplicar esta experiencia acumulada en la resolución de problemas muy específicos entonces básicamente en qué consiste la idea de un sistema experto eh, que si yo puedo analizar un procedimiento regular y cuáles han sido las reacciones humanas ante ese procedimiento regular Puedo llegar a aplicarlo para controlar automáticamente el procedimiento. Digamos, si la presión en la válvula B1 sube hasta eh, eh, tantos bar y eh, el flujo en la válvula B2 es este, tanto metro cúbico por segundo, tengo que abrir la válvula B3 a 45% de su capacidad. Este tipo de reglas... Eh, eran las que implementaban los sistemas expertos, no solo en el área industrial, pero fueron particularmente exitosos en el área industrial y en el área de logística. Este, recuerdo un precioso sistema experto este, que había programado un amigo, que le dio de comer durante muchos años, que optimizaba el corte de las bobinas de cartón corrugado. Este, parece una tontería, pero... Ustedes vieron que la forma de una caja de cartón corrugado no es un rectángulo. Tiene este, eh, ciertos recovecos. Bueno, ¿cómo hace uno para cortar una bobina de cartón corrugado de modo tal de utilizar la máxima este, cantidad posible o este, generar la menor cantidad posible de scrap? Y eso requiere no poco trabajo algorítmico. Esta segunda ola, quedó allí, digamos, eh, el uso de sistemas expertos en ciertos campos en particular. Y viene otro corto invierno que dura hasta, digamos, mediado de la década del 90. Seguía habiendo actividad académica, pero el, el, el, ni el complejo industrial militar, ni el nuevo complejo este, eh, de de la burbuja de internet, habían invertido demasiado en ello, hasta que aparece la, la variante actual, que tiene dos etapas, fundamentalmente. La primera es el análisis estadístico muy bruto de grandes cantidades de datos. Eh, digo, muy bruto en cuanto a que los algoritmos utilizados para hacer ese análisis estadístico eran bastante simplotes redes neuronales poco profundas, o este, simplemente hacíamos estadísticas sobre grandes cantidades de datos. Eh, eh, ponía, sí, esto es, este es un sistema inteligente. Un sistema inteligente. Calculaba no sé, Pollux hinching para medir la longitud de una cola. ¿no? No, no, no, no, no, ah, inteligente. Eh, la segunda fase de este, de este tercer periodo tiene que ver con incrementos en un par de órdenes de magnitud en la cantidad de datos disponibles e incrementos bastante notables en la uh, atomicidad o la finura de los algoritmos. La capacidad de cómputo, la capacidad de cómputo va asociada con esto. Digamos, la, la, la, este, haya, hay algún estudio interesante acerca de son dos hipótesis, ahora no recuerdo los autores, que tienen que ver con cuándo lograremos replicar eh, por, por analogía en realidad un cerebro en una máquina. Es decir, cuándo podré poner eh, 100.000 millones de neuronas simuladas dentro de una máquina y todas las sinapsis que las conecta? Y para esto tenía que ver con la hipótesis de incremento constante, la capacidad de cómputo. El problema que tenemos es que eso que estaba en la duplicación de la capacidad de cómputo cada 13 meses y medio aproximadamente, ha empezado a chatarse en los últimos 3 o 4 años. ¿Por qué? Y porque estamos llegando a ciertos límites este, cuánticamente infranqueables, en cuán finitos hacemos, de, de cuántas poquitas moléculas de espesor hacemos las pistas de los chips. Digamos. Empezamos a, a enfrentar problemas que están más cerca del campo de la física teórica que eh, del campo de, los, uh, de la ingeniería decir. Pero lo cierto el caso es que disponemos de enormes capacidades de cómputo que han venido creciendo a este ritmo, digamos, duplicación de la capacidad cada 13 meses durante casi sostenidamente eh, todo el periodo de la computación moderna que comienza digamos, este, a partir de la década del 90, digamos, la gran eclosión de la Internet, etc. Este, el... Ese es el estado actual. Tenemos algoritmos cada vez más capaces o más refinados, mejor ajustados, que operan sobre cantidades de datos abrumadoramente grandes y nunca antes disponibles. Eh, había, hay una empresa en los Estados Unidos que se dedica a hacer... Información sobre las personas, cuyo argumento central de venta es que te pueden dar 70.000 puntos de datos sobre una persona. 70.000 data points son muchos. Points. Son muchos más que los que podemos recordar. Eh, seguramente si le pregunto a cada uno de ustedes qué hacían, el 24 de junio de 2013 a las 5 y 20 de la tarde, eh, a menos que fuese una fecha particularmente recordable, por ejemplo, porque cumple años el 24 de junio y estaban comprando este, la, los chorizos palazados, eh, seguramente no lo recordemos. Y si eventualmente tenemos alguna idea, tenemos que ir a corroborarlo a alguna parte. Google lo sabe. Lo sabe con este, un grado de precisión de pocos centímetros, probablemente, porque tenemos este botonazo que eh, avisa constantemente dónde estamos. Con un margen de error pequeñísimo, cada vez más pequeño. En realidad, el margen de error que tienen estas porquerías, en particular el chip de GPS de estas porquerías, es margen de error inducido. Los chips de GPS se alteran en fábrica, este, el, el chip de GPS como tal tiene un error del orden de 40 centímetros. Si alguna vez yo le preguntaba a un especialista en la materia por qué el margen de error es 40 centímetros, es decir, este, en realidad un poquito más de 40 centímetros son um, eh, 16 pulgadas el, el, el margen de error, porque es el tamaño estándar del radio de una ventana. ¿Y por qué el tamaño estándar en un radio de una ventana? Porque si quiero meter un misil por una ventana, me alcanza con 42 centímetros de precisión. Eh, la respuesta es 42. Además, algún gracioso, este, muy probablemente, <risa> incorporó ese valor por, este, por una humorada que es muy característica en este oficio. Eh, lo cierto es que los chips de, de GPS eh, tienen en fábrica, inducción de error para aquellos que son destinados a uso civil, que son exactamente iguales a los destinados para uso militar, donde simplemente el error no se induce. Eh, digo, bueno, este aparatito entonces da nuestra presencia con muy pocos metros de error, las propias redes celulares nos dan la presencia con muy pocos metros de error, etc. Entonces, ustedes imaginen que cada punto de contacto que esto tiene con su amo eh, eh, eh, subido a la antena es un data point en nuestras vidas y nunca antes ha estado disponible con ese grado de precisión. Entonces, resulta hasta, pongámosle unas grandes comillas, fácil operar sobre tales gigantescos volúmenes de datos aun cuando el algoritmo no sea demasiado perfecto. A muchos propósitos, algoritmos simples resuelven la cuestión solo por el hecho de que se dispone de una enorme cantidad de puntos de datos. Más aún cuando incorporamos algoritmos más precisos, lo que llamamos redes neuronales profundas, donde a la larga el propio desarrollador no sabe qué es lo que la red neuronal está haciendo se realimenta, donde digamos, hay, hay un problema de ilusión en la uh, propuesta del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que dice que los titulares de los datos tenemos derecho a que nos expliquen qué es lo que un algoritmo hace. El problema es que muy probablemente quienes diseñaron el algoritmo pueden explicar en reglas generales qué es lo que pretendían que hiciera, pero muy difícilmente pueden explicar qué es lo que efectivamente está haciendo. Eh, esto nos lleva a varios problemas. Uno es, que se ha este, mencionado aquí, el problema del sesgo algorítmico. El problema del sesgo algorítmico eh, ha entrado en un terreno de discusión bizantina, Um, si es sesgo algorítmico o sesgo de los datos, si es de ambos, si la pauta cultural de quien diseñó el algoritmo tiene influencia fundamental en cómo el algoritmo ha sido creado, uh, si, y así este, extrapolando hasta la intención de crear una... Ciencia de, este, no, no sé cómo traducirlo precisamente al, al, al castellano, ciencia del data fairness. Este, justicia, ¿no? Sí, no es, no es justicia, eh, equidad tampoco, el buen, el buen comportamiento de los datos. Eh, lo que en realidad desvía la discusión. Es eh, una maniobra diversionaria. Hacer algoritmos que corrijan a los algoritmos es una maniobra diversionaria. Es un absurdo. Eh, porque en realidad los problemas del sesgo no están instalados necesariamente ni en los datos ni en los algoritmos, sino en... en este, Dios, No tienen solución en ese campo, sino en el campo social y político. A medida que delegamos en... Eh, la este, elite de los pensadores de algoritmos, la necesidad de corregir el sesgo de los algoritmos, nos estamos corriendo del problema y facilitando una maniobra de diversión que llevará muchísimos congresos, este, toneladas de papers, pero ninguna solución al problema de fondo. Eh, dicho esto, eh, agrego una cosa más. Eh, que es, los que trabajamos en, en, en ciencias de la información en general y en ciencias de la computación en particular, tenemos una muy mala costumbre, pero muy, muy, muy, muy, muy, muy mal, que es la costumbre de antropomorfizar los, las denominaciones de las cosas. Este, por ejemplo, llamamos... Firma digital a una operación aritmética que no tiene nada que ver con una firma. Este, digo, como un ejemplo relativamente sencillo. E Inteligencia artificial es un nombre bastante mal elegido para el planteo de soluciones a problemas que son relativamente distintos. El terreno de la inteligencia artificial que por ahora prevalece, digamos, lo que está de moda hoy, que no necesariamente garantiza que esté de moda mañana, es aquello que llamamos aprendizaje por máquina, machine learning. Pero hay otros este, territorios mucho menos explorados, y no por ello menos interesantes en el campo de la inteligencia artificial, que tienen que ver, por ejemplo, con el reconocimiento del lenguaje natural, este, con la... Computer Vision, digamos, la interpretación de imágenes. Eh, y por ahí, para reconocer imágenes, el camino del aprendizaje por máquina no es el único posible. No, eh, funciona muy bien. Funciona muy bien. Sí, sí. No, no, no estamos diciendo que no funcione, pero ¿por qué deberíamos plantearnos que todos los sistemas de inteligencia artificial operan en lógica binaria? Uno puede hacer sistemas lógicos cerrados con la cantidad de variables que a uno se le ocurran. Uno podría perfectamente hacer un sistema de lógica formal, de hecho los hay, que funcione con cinco variables en vez de dos. Este, y el sistema cerraría. El problema sería cuán inteligible fuera para los humanos. Pero ¿por qué no, no exploramos ese terreno? Eh, y entonces volvemos a... Este, el, el hecho de que lo que está de moda hoy es hacer que las máquinas aprendan esto es, que extraigan conclusiones a partir del análisis estadístico de una enorme cantidad de datos ¿qué tan buenas son para hacer esto? si uno lo mide en términos de inteligencia no me... hay, hay un paper muy bonito de tres este, de tres académicos chinos Fang Liu, Yongxi y Ying Liu publicó 2017. Lo que hicieron fue tomar algunos motores de inteligencia artificial públicos bastante conocidos, incluyendo el, el Google AI y este Siri. Siri el inteligente, no Santiago. Eh, el, que viene con, uh, el que viene con Apple. este. El, Hicieron pasar por un um, test de cociente intelectual. Y, oh, vamos a probar cuál es el IQ de, este, de esto. Y descubrieron que en el mejor de los casos, Siri tenía un IQ de 47. El estándar para el humano adulto anda por el 100. Este, poco más, poco menos. Algunos humanos adultos andan bastante por debajo de eso, pero. Definido para que sea bien. Claro. <risa> este, ¿Y por qué? Y bueno, porque un buen programa de inteligencia artificial este, puede ganarle algo al campeón mundial de Go, con relativa facilidad. Y cada vez le va a poder ganar mejor. Lo que no puede hacer este programa de inteligencia artificial, una vez que le ganó al campeón mundial, es asegurarse. No festeja. Uno disfruta que le ganó al, al, al campeón mundial de Go. Ah, no sabemos. Este, habría que preguntar si, si, este, si sueñan los androides con ovejas eléctricas. Pero en principio no lo vemos saltar festejando. Hay una cosa este, interesante, o relativamente interesante, que este, se llama la, la, la paradoja de Moravec. Moravec dice, este, ¿no? un, un sistema de inteligencia artificial este, puede ganarle al ajedrez al campeón del mundo con relativa facilidad. Sin embargo, tiene este, habilidades sensorias que son simplísimas para un bebé de un año y que este, el, el programa de inteligencia artificial en cuestión no puede alcanzar. Lo que además plantea otro terreno de discusión encarnizada este, al, al estilo del... De, Digamos, de la eterna guerra entre Lilliput y Blefuscu acerca del lado por el cual se partían los huevos, ustedes recuerdan, los viajes de Gulliver. De este, qué es la, este, la división de buena parte de la comunidad académica de inteligencia artificial entre los top-downers y los bottom-upers. En principio, los que sostienen que este, vamos a desarrollar buena inteligencia artificial partiendo de lo simbólico hacia lo sensorial top-down, y lo que sostienen que en realidad es al contrario y que vamos a desarrollar buena inteligencia artificial partiendo de lo sensorial hacia lo simbólico. Y finalmente hay un, digamos, nunca puede faltar el que se quede en el medio del tiroteo, que lo que sostienen que la vertiente top-down y la este, vertiente eh, bottom-up se van a encontrar en el medio en algún lugar. Este más o menos el panorama contado muy rápidamente y con algún este, con algún toque de humor. Tengo muchas notas aquí que si, este, que si me pongo a reflexionar sobre cada una de ellas vamos a ocupar todo el tiempo y no es la idea. Pero quería este, aprovechar el, el ratito para hacer un poco de noticias parroquiales en lo que tiene que ver con el análisis crítico de la tecnología. De la, la tecnología eh, relacionada con el aprendizaje por máquina en particular y la inteligencia artificial es eh, lo que está en el candelero ahora. Hay un campo teórico interesante, muy interesante, que es el de la inteligencia artificial general, es decir, es posible inteligencia en sentido amplio, no solo la capacidad de resolver el, el este, ganarle al campeón mundial de Go. El programa que le ganó al campeón mundial de Go podrá en algún momento atarse los cordones de los zapatos. Entonces, los requisitos que le pedimos a la inteligencia artificial en general este, tienen que ver no solo con... Eh, la capacidad de razonamiento, esto dicho en, en sentido muy genérico, es decir, la capacidad de formular una estrategia, de este, resolver problemas en función de esa estrategia formulada, la capacidad de trazar planes, este, todo esto bajo condiciones de incertidumbre. Este es el primer problema que le planteamos a la inteligencia artificial en general. Segundo problema que le planteamos es la representación del conocimiento cómo simboliza el conocimiento, para lo cual nos metemos en otro terrible berenjenal que es determinar cómo conocemos. Y ahí hay un terreno fértil en decir, bueno, no importa cómo los humanos conocemos, tratemos de determinar cómo es posible que las máquinas conozcan con independencia de los mecanismos de gnosis humana. Este... Lo tercero que le pedimos es la capacidad de planear, cierta capacidad de anticipación este, o de proyección. Lo cuarto que le pedimos es la capacidad de aprender, y ahí hemos avanzado bastante. De tomar decisiones hacia el futuro a partir de las experiencias pasadas. Este, lo quinto que le pedimos es la capacidad de comunicarse en el lenguaje natural. También hemos avanzado bastante, pero sin pegarlo con los cuatro atributos anteriores. Y el problema final, en términos de la inteligencia artificial en general, es pegar todos los atributos anteriores. Es decir, que pueda ganarle al campeón mundial de Go y atarse los zapatos, o caminar y mascar chicle. Este, insisto, es un terreno interesantísimo, un terreno donde además... Este, uno puede someter a los sistemas de inteligencia artificial a pruebas que son muy interesantes. Normalmente hablamos de la prueba de Turing, hay, hay, hay otra prueba muy bonita que es este, la, el test de Bosniak, el test del café. Digamos, cómo este, uno hace indistinguible de un humano una máquina este, con inteligencia artificial. Si puede entrar a una casa media americana, este, determinar dónde está el café y hacerse un café. Este... Eh, una, una prueba un poco más seria este, eh, es la, la, la de Tania Zawaddy, la, la prueba del espejo. Este, si una inteligencia artificial puede reconocer si una imagen es una imagen o es una imagen reflejada en un espejo. Este, es decir, el terreno de la inteligencia artificial en general es interesante porque es, ese lugarcito, ese filo de navaja entre la teoría del conocimiento la filosofía la ciencia de la computación y la ciencia de la información en general ahora en términos prácticos por ahora no representa como decíamos hace un ratito respecto de los 46 puntos de cociente intelectual de Siri Siri la inteligente como este ya señalé eh, el um, no parece ser un terreno donde todavía haya mucho, uh, en términos de resultados prácticos. Y hablando de resultados prácticos, ahora sí me voy a las notas parroquiales sobre este, crítica a la tecnología. En particular porque este año se cumplen 50 años de un artículo que es paradigmático en la crítica a la tecnología, que se llama... Tecnología, el opio de los intelectuales, ¿Mm? publicó John McDermott en este, la New York Radio Books del 31 de julio del 69. Que, en homenaje a McDermott, y en homenaje a sus 50 años, me voy a permitir este, citar más o menos extensamente, si la religión fue antes el opio de las masas, entonces seguramente la tecnología es el opio del público educado de hoy, o al menos de sus autores favoritos. No hay otra materia singular que sea tan este, en, en la que, que, que esté tan particularmente investida de altas esperanzas para el progreso de la humanidad. Y cita algunas... Este, esperanzas de hace 50 años respecto del avance tecnológico, dice. Este, una muestra representativa, pero no por ello necesariamente extensa, este, de, de, de las hipótesis de, de avance tecnológico incluye, por ejemplo, una de uh, Leon Kaiserlin que este, digamos, el avance tecnológico va a generar el fin de, de toda la pobreza y un estado de prosperidad permanente. Eh, una de Brzezinski, este, que decía en aquel momento que la, este, el desarrollo tecnológico va a generar una igualdad de oportunidades universal. Eh, Edward Shields decía este, que va a generar un este, incremento radical de las libertades individuales. Eh, y así hay, hay, hay toda una serie de cosas, pero la más interesante probablemente es algo que decía Daniel Bell en 1966, que este, el desarrollo tecnológico es el fin de todas las ideologías. Eh, Esto de 1900, lo, lo de Bel del 66, el artículo del 69. Este, este, Digo, hay que, probablemente, cuando analizamos estas cuestiones, desde el punto de vista de una visión social y política, más allá de la visión técnica, este, insisto con las noticias parroquiales, recuperar la teoría crítica de la tecnología, recuperarla no a partir de lo que se publicó la semana pasada en este, el, el, el Frankfurter Allgemeine Zeitung o este, lo que publicó este, TechCrunch ayer, sino en serio, a través de lo, este, del este, el, el, el, Conjunto académico que se rompió las pestaña este, y se quemó el culo eh, tratando de determinar para dónde estábamos yendo. Digo, este, hay, hay que recuperar a Lewis Manford, este, cuyos escritos... Este, no es necesario estar de acuerdo, es necesario recuperar esas lecturas, hay que recuperar las lecturas de Landon Wenner, este, digo, si nos interesa realmente esta cuestión, este, es casi una obligación moral leer este, eh, Tienen Política de artefacto de la que fue escrita hace 30 años, 30 y pico. Acá tengo la, la, la cita precisa, está en dedo a los números 109 de este, 1985. Este, y hoy... Para cerrar, este, mencionaba que este, cuando volvimos de nuestro interesantísimo coloquio en Córdoba, este, me puse a releer a Iván Illich, un pensador a contramano, este, en, en muchos sentidos. Este, y hay algo que Illich define, que a mí me parece que es este, la lógica racional con la que deberíamos... Este, Fijar nuestro abordaje a la inteligencia artificial y a, lo, este, y a los desarrollos tecnológicos en, en términos más generales. Está en, en este, las herramientas de convivialidad, que es un libro que Illich publicó en el 73. ¿Qué son las herramientas de convivialidad? Las, este, esta herramienta, uh, en principio dice... Este, la, la herramienta, el objeto tecnológico, este, puede imponerse sobre el hombre mucho más rápido de lo que nos parece. Eh, el arado me hace señor de mi jardín, pero también me hace un refugiado del Dust Bowl. Son las, las, las tierras áridas de los Estados Unidos en la década del 30, si leen Viña de la Ira, John Steinbeck. Este. Entonces, ¿qué es una tecnología o qué es un, una herramienta que respeta el principio de convivialidad? Las herramientas que favorecen a la convivialidad este, eh, al punto que pueden ser Fácilmente usadas por cualquiera, tan este, frecuente o infrecuentemente como se decida, para el cumplimiento de un propósito elegido por el usuario. En que este es el límite referencial de las tecnologías en que deberíamos estar fijando esta es la raya intransitable. De ahí mi propuesta, este, que en todo caso discutiremos después más ferozmente, de que para determinadas áreas de aplicación de la, de, la, este, de la inteligencia artificial hay que hacer una moratoria universal. Así como la hemos hecho sobre cierta forma de experimentación genética en humanos, debemos, hacer, este, cierta, uh, debemos establecer cierto límite consensual, a la experimentación en humanos por vía del algoritmo. Esto implica que aquello que, este, que aquello que nos sirve lo usemos, pero aquello que no nos sirve a la humanidad, sino los intereses singulares de, de alguien, este, lo pongamos por lo menos en un freezer, es decir, Hacer diagnóstico médico con inteligencia artificial parece una buena idea en algunos campos. Podríamos estudiarlo los más detalles, pero la verdad que no sé diagnóstico médico. Este, usarlo para perfilar actitudes futuras probablemente no sea una buena idea. Con esto concluyo, y disculpen si me extendí más de lo necesario. Sí, sí. Ah, no sé. Bueno, eh, yo quería agradecer eh, a Javier y, y a la gente de Vía Libre que, que inviten a estas cosas porque yo aprendo mucho. Yo no sé mucho de, de estas cosas y la verdad que me, me viene sirviendo mucho para salir de, de estas ingenuidades en las que uno cae cuando piensa cosas sobre las que tiene intuiciones, pero no las ha profundizado, ¿no? Y, y la verdad que creo que, estamos, que son jornadas de trabajo muy intensas que nos permiten avanzar mucho en cosas que, que son verdaderamente complejas, pero también muy urgentes. ¿no? Muy urgentes porque eh, hay cosas que ya nos están pasando hoy. Y lo que yo vengo a aportar, quisiera traer acá hoy, es, es una cosa muy práctica, muy, de, muy concreta, eh, que tiene que ver con esto del análisis crítico que, que mencionabas ahora. Eh, y desde una, desde una perspectiva muy práctica, ¿no? porque veo que eh, se usa sistemáticamente eh, la, eh, el oscurantismo en, en la forma como se presentan las tecnologías y las tecnologías como un elemento barrera ¿no? para eh, dificultar la. Eh, eh, el control o el acceso o el empoderamiento de las personas sobre cosas muy importantes de su vida, como por ejemplo, cómo se sienten, eh, decisiones que le afectan a sus vidas, como cuánto van a pagar de las, del seguro o eh, si tienen que, eh, eh, no sé, que ir al, al médico, no tienen que ir al médico, cosas así. ¿sí? Eh, Muchas veces muchas veces lo que sucede son cosas muy bien intencionadas, ¿no? Donde uno dice, ay, pero a mí me gustaría saber cómo funciona esto. Y la persona que, que es técnicamente responsable de esa tecnología te dice, es que esto es muy difícil. Y no te, no, no te lo puedo explicar por porque, porque es muy difícil, ¿no? Eh, lo cual es cierto, es muy difícil. Esa persona estuvo muchos años estudiando para, para aprender eso y, y tiene un nivel de precisión muy importante, lo cual no significa que no se pueda explicar, que no se pueda responder la pregunta que están haciendo. Porque la pregunta que me están haciendo no es eh, cómo funciona esto, que me parece que antes cuando vos decías, el ingeniero que diseñó, que implementó esta red neuronal, no sabe qué hace. No, no, sí sabe qué hace. Lo que no sabe es cómo lo hace. Pero qué hace sí lo sabe. ¿Por qué? Porque eso es, es fácil de ver. Es difícil saber qué va a ser capaz, pero, pero ¿qué está haciendo ahora sí se puede? Sí se, eh, hay, hay muchas cosas que sí se pueden saber. Hay otras cosas que son mucho más difíciles de saber, no, no lo negamos. ¿no? Es, es difícil saber una red neuronal como las que están andando ahora, cómo hace, cómo toma las decisiones. Que toma no solamente porque es muy compleja, sino también porque funciona a, un nivel, a unos niveles que no son interpretables por nosotros los humanos. ¿no? Sí. Pero, para, para ser más preciso, uno debería decir, este, eh, quien la diseñó no sabe, en última instancia, por qué tomó la decisión que tomó. Claro, si sí, uno puede interpretar el proceso de decisión, pero sí puede ver, se puede ver qué decisión tomó eh, respecto a, a una situación determinada. Y eso no solamente lo puede ver el que lo hizo, lo puede ver cualquiera. Cualquiera de nosotros. Eso es perfectamente eh, interpretable, eh, eh, comprensible y se puede inspeccionar de una forma sistemática y deberíamos poder eh, exigir este tipo de cosas sin que nadie nos corra con ningún tipo de argumento. Ni con un argumento de, es que no lo vas a entender. Y claro que lo voy a entender. Yo voy a entender que si tengo esta imagen y me dice esto es un criminal, yo voy a entender. Esta persona, criminal. Y, voy, y luego puedo chequearlo con mi realidad. Si yo tengo el texto predictivo y el texto predictivo de repente empieza a predecirme eh, palabras que yo no uso, también voy a estar entendiéndolo a eso. ¿eh? O sea, eh, porque yo no escribo así, porque de repente el texto predictivo me está escribiendo cosas así. Eh, si yo... Y, y así, si, si yo... Eh, eh, estoy en un programa de salud y el programa de salud de repente me pide que me haga un análisis genético, también me voy a dar cuenta. ¿Sí? Pero si, si yo tengo una actitud que viene programáticamente eh, diseñada para que sea pasiva, yo pienso que eh, son decisiones algorítmicas basadas en datos, basadas, eh, todos sabemos que los datos son la realidad, que, que no hay ninguna diferencia entre los datos y la realidad. Esta es otra de las falacias que tenemos no no es que no existe el sesgo algorítmico el algoritmo no tiene sesgo mentira los algoritmos en general tienden a amplificar los sesgos que existen en los datos bueno bueno bueno está bien nos amplifican pero los, los, los datos tienen el sesgo bueno estos datos tienen sesgo ¿sí? la forma como recolectamos los datos también es muy determinante de, de qué datos estamos recolectando la forma como definimos el problema en sí o sea, para, ¿qué, qué queremos predecir también es muy determinante ¿Sí? pero si todo esto se saca de la discusión y a mí no se me permite llegar a entender esto, no voy a ejercer esta, esta potestad de, pues, de, de inspeccionar lo que, me, lo que está pasando con estos algoritmos. ¿sí? Y eso es algo muy importante eh, que tenemos que des, desmantelar, igual que estamos desmantelando muchas otras construcciones. Obviamente es un proceso muy largo, es muy costoso, requiere... Eh, de mucha colaboración de la persona que está en la posición cómoda de eh, infantilizada, ¿sí? de que alguien te diga, no, esto no lo puedes saber, ah, bueno, nada, voy a seguir viendo Netflix. Mira qué, qué cosas lindas me recomienda Netflix para ver fantástico. ¿No? Eh, requiere un una predisposición de estas personas que están infantilizadas. Pero también nosotros que ahora hablemos de nosotros que estamos del otro lado, ¿vale? Porque estamos acá, o sea que ya estamos del lado de las personas que están dispuestas a, a hacer ese trabajo. Muchas veces los expertos, siempre, nos ponemos en una posición de privilegio de yo soy el que sabe y te voy a explicar esto que es muy difícil. ¿no? Eh, y explicamos las cosas con mucha dificultad. sí, eh, Y muchas veces con un nivel de precisión que no es necesario para, para, el problema que te, para, para la pregunta que realmente nos estamos haciendo. ¿sí? Y cuando nos interpelan con, con respecto a eso, decimos es que esto no se puede explicar de otra forma porque requiere mucha precisión. Y, y efectivamente requiere mucha precisión para implementar la solución informática que eh, resuelve la tarea informática. La pregunta que te estaban haciendo... No tiene que ver con eso. La pregunta que te están haciendo es, ¿qué hace esto? Que es una pregunta muy distinta. ¿Y, y cómo impacta esto en, en mi vida? Y, cómo, y quiero entender qué está pasando acá. ¿Sí? Eh, y eso sí se puede responder desde, desde otro lugar. Y, y ahí, nosotros que somos los que estamos en la posición de privilegio, tenemos que hacer también el, un esfuerzo muy grande en eh, bajar de nuestra posición de privilegio y y decir, sí, esto es algo que efectivamente vos podés entender, te lo voy a explicar y vamos a hacerlo juntos, ¿sí? Tenemos que habilitar eh, esta, estas preguntas, a ayudar a formularlas, muchas veces eh, es difícil formularlas, ¿sí? Y dejar de boicotearlas sistemáticamente, ¿no? Que es una cosa que hacemos muchas veces, que alguien hace una, una pregunta y nosotros decimos, uy, no, esto es muy difícil o o pensamos cómo se podría llegar a responder y requiere mucho trabajo de nuestra parte y no queremos salir de, de, de, nuestra, de nuestro lugar privilegiado y, y no, la, no la respondemos. Entonces, bueno, a mí me, me parece que, que eso es un trabajo que nosotros podemos hacer y que en este momento, en, en esta coyuntura, puede tener mucho impacto. Porque eh, como expertos en tecnología... Eh, tenemos mucho poder de hecho todavía, ¿sí? Entonces, es, es un muy buen momento para hacer esto, para, para hacer este trabajo, ¿sí? eh, Y en concreto, ¿cómo se podría hacer? Eh, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo yo podría analizar, por ejemplo, si el texto predictivo, que es algo que, que funciona mediante aprendizaje automático y que funciona razonablemente bien?, eh, tiene, me está manipulando, ¿sí? Eh, es una cosa perfectamente posible, ¿sí? La, la, la, la inteligencia artificial, esta cosa que dice, no, esto, es, esto se ha hecho, como dijo Urtubey, ¿no? Esto lo hace la inteligencia artificial, lo cual, decir eso, inhabilita cualquier tipo de, de pregunta, ¿no? O sea, lo hace la inteligencia artificial. Pero bueno, pero, pero ¿cómo? ¿no? O sea, ya, ya por empezar, es, eh, decir eso es desde marzo hasta acá, nada sí eh, no hay bueno qué es lo que hace qué datos toma eh, qué predice eh, cómo sí poder eh, acostumbrarnos a hacer todo ese tipo de todas esas preguntas sí por ejemplo el eh, el el predictor el texto predictivo de nuestro celular eh, Ahí también hay inteligencia artificial, es un algoritmo que aprende. Eh, nosotros nos podemos preguntar, ¿de dónde aprende? ¿Aprende de lo que escribo yo? ¿Aprende de lo que escribe todo el mundo? Eh, ¿Aprende eh, solamente de los datos que yo escribo en, el en, eh, en cada aplicación o de todas las aplicaciones? ¿Aprende también de lo que escribo en la compu con la misma cuenta? Eh, aprende de mis datos históricos. Cada cuánto se refresca. ¿sí? Eh, y también lo que me predice es solamente en función de lo que aprende, solamente en función de lo que aprende de mí. Eh, puede ser eh, que haya algún sesgo que sea poblacional, ¿no? que la gente está hablando de una cierta cosa y entonces empieza a predecirme palabras que son las que dice otra gente. O puede ser que haya un sesgo intencional. Que de repente, donde yo iba a poner, eh, estoy escribiendo y, eh, ay, me siento un poco, eh, ba, eh, donde iba a poner bajoneada, me ponga vacía. Nada, eh, sí, sí, más o menos es lo que quería decir. ¿sí? Eh, este tipo de cosas se pueden eh, incluir muy fácilmente en, en algo que es opaco. Y podemos decir, bueno, eh, yo no puedo llegar a inspeccionar el, el, el, el, este algoritmo porque es complicado. Y no puedo llegar a, a hacerle un... Hoy por hoy, yo no le puedo exigir a la empresa que hace el, el, el texto predictivo que me permita hacer toda una batería de test para ver cómo funciona efectivamente esto. Porque no hay una regulación que los obligue. Y si no hay una regulación que los obligue, no, no puedo hacerlo. Por lo tanto, lo que puedo hacer es... Eh, Presionar para que esta regulación avance teniendo en cuenta este tipo de cosas. También puedo, sencillamente, estar atento a que este tipo de cosas pueden estar pasando, que es de la forma como se, des, se, se han estado viendo sesgos en, en cosas como la, la... ¿Cómo se dice? Eh, la traducción automática, ¿no es cierto? De que las enfermeras, cuando nurse es siempre enfermera y doctor es siempre de médico. ¿No? Porque es sabido. Porque, porque Eso es porque la realidad es así. ¿no? O sea, eh, pilot siempre piloto. Sí, pilot es siempre piloto. en Todas estas eh, cosas. Y uno diría, sí, sí, la realidad es siempre así. Nadie obliga a que los, estos algoritmos se queden pegados a la realidad de la misma forma que nadie obliga a un robot a matar a nadie. ¿no? El robot podría sencillamente tratar de preservar todas las vidas humanas Neutralizarlos, bloquearlos, lo que sea, no, no tiene obligación de matar, no, no era necesario por empezar. Bueno, eh, otra, otra posible aplicación, por ejemplo, eh, en esto del reconocimiento facial, uno puede eh, no ser benevolente con, los, eh, con lo, los sistemas de reconocimiento facial y marcar cuando efectivamente se están equivocando, inspeccionar cuando se están equivocando, hacer pruebas, ¿no? Eh, eh, eh, probar, eh, ver dónde están los, los, eh, los sistemas y probar a ver qué pasa si yo llevo una, una foto, si, si llevo anteojos de sol. Tomar una actitud activa hacia eh, todos esos algoritmos. Para empezar, darnos cuenta en qué lugares están insertos en nuestra vida y cómo, y cómo nos pueden llegar a afectar. Sí, eh, porque siempre hablamos de los cuatro problemas mismos, pero hay muchos lugares donde tenemos eh, en nuestra vida cotidiana eh, sistemas mm, basados en inteligencia artificial, aprendizaje automático que efectivamente nos nos sirve mucho, ¿no? Eh, siempre hablamos del, de las recomendaciones de YouTube y nunca hablamos de las recomendaciones de Netflix, ¿sí? Que, que son, me parece un, uno de los de las cosas más eh, alevosamente manipuladoras que hay, porque eh, por empezar, ahí es donde el sesgo de los datos se ve más claramente. Netflix solo te recomienda lo que tiene. Bueno, eh, pero te, es lo mejor para vos. Es lo mejor para vos. Está súper personalizado, eh, es lo, lo que lo que eh, ideal para vos. De lo que yo tengo, termina creando la conciencia... De que ese es tu gusto. ¿Sí? Vos, porque tenés una cierta edad. ¿Sí? Vos, porque tenés una cierta edad y has vivido otro tipo de... Pero, pero muy fácilmente eh, va a crear la conciencia de que esa es, ese es tu gusto. Porque te lo está personalizando para vos y es súper diferente de lo que le personaliza a tu mamá que está compartiendo el mismo curso. Vamos, es, es perfecto para vos. ¿Sí? Eh, hay, eh, y con, con, cuando ponemos el foco en lo bueno que es el algoritmo de recomendación, en el millón de dólares que, que, eh, que es puso Netflix sobre la mesa para mejorar el algoritmo de recomendación en los eh, eh, el error cuadrado y el, eh, la, el cold start y, y, las, eh, y todas las optimizaciones que se hacen para poder manejar bases eh, con, de terabytes y no sé qué, no sé cuántos, estamos corriendo del, del eje de discusión el hecho de que efectivamente eh, el nos está recomendando de entre las cuatro películas que tiene. Y que deciden ellos cuáles son esas cuatro, ¿no? Claramente. Nada. Net, eh, Amazon, que tiene uno de los algoritmos de recomendación más eh, exitosos eh, en términos económicos eh, que hay, también porque Amazon tiene el tamaño que tiene. Eh, pero bueno, de, de, no sé quién decía, la gente de Mercado Libre suele decir que el 40% de, del ingreso de Amazon es por el, por el algoritmo de recomendación anda a saber si eso es cierto, pero bueno, son esas cosas que se dicen, ¿no? Eh, bueno, maravilloso. El algoritmo de recomendación de Amazon tiene perfectamente mezclado, sin ningún problema, recomendaciones basadas en voz y artículo nuevo que ha salido ahora que tengo ganas de, de vender. ¡pam! Lo pongo ahí con las recomendaciones. No tiene ningún problema. Y alguien dice, esto es un problema ético. ¿Por qué es un problema ético? El problema es que yo, como sujeto, soy pasivo y, y tengo, eh, prefiero creer que todas esas cosas que hay ahí han sido recomendadas hacia mi perfil con un algoritmo objetivo, que es basado en datos. No, nadie nadie eh, tiene ninguna injerencia en eso. ¿sí? Y nos ponemos a, cuando hablamos de sesgo nos ponemos a discutir. No es el sesgo de los datos, no es el sesgo del algoritmo. No es el sesgo de los datos, no es el sesgo del algoritmo, porque nos encanta... Ver lo listos que somos, lo inteligentes que somos y cómo eh, vamos al detalle fino. Porque yo sé de lagrangianas. Yo sé que el, en el IMNLP 2007, el paper que ganó el Best Paper Award, aplicaba unas lagrangianas para minimizar el sesgo y entonces no amplificar el sesgo. Y yo sé que el sesgo. Y me quedo súper contenta de todo lo que sé. ¿Sí? Y corremos la, el, la atención. De, de problemas mucho más básicos y de... Empoder...